¡Gracias! ¡Oh! ¡Mucha moneda! Bienvenidos todos al primer día del Vlogmas No tengo idea que es un Vlogmas pero lo estoy haciendo ¿Qué? Eh, eh, Vlogmas? es con, con H ¡No! Vamos a comprar escopete porque vamos a la radio y después voy a ver unos videos y ver cómo se hace un Vlogmas Gracias Monse por la ayuda ¡Hey guys. ¡Amar que lo postre! Les quiero contar chiquillos que voy a empezar una weá que se supone que hacen todos los youtubers. Es la unión de Vlogmas Christmas. Y es sacar es sacar un video todos los días hasta el 25 de diciembre. ¿Vos estás loco, weón? Hola. Feliz Blogmas. Vlogmas. Sí, tienes que hacer en español. Como si estamos en Chile. Sigo su Vlogbad. Blogda. NaviBlog. A lo loco, no, no, no, no, no. no sé cómo grabar este vlog. No sé cómo grabar para el blog más. No sé cómo grabarlo, no sé cómo hacerlo. Pero, no, no, pero hay, un, hay unas reglas que sí voy a cumplir. Videos más. Para... Vamos a ir después de almuerzo Voy a hacer mi de vlog más eh, para hacer videos ultra mega cortos. Este definitivamente está súper a lo loco, lo cual cool es bueno, siempre bueno. Eh, ¿Qué se me olvida? Todos seguidores de A lo Loco Radio, mañana en el programa de Mandeo Compañía vamos a estar viéndolo nosotros para que usted también lo vea.